Hola, soy Carlos y en este video les quiero enseñar dos maneras para que puedan visualizar las contraseñas de las redes Wi-Fi a las que el dispositivo iPhone, iPod o iPad se ha conectado. Para ello vamos a necesitar Jailbreak. Accedemos a Cydia y aquí en Cydia vamos a buscar una aplicación que se llama Wi-Fi. Password. Esta aplicación vamos a instalarla en nuestro dispositivo Tengan en cuenta que este tweak es compatible desde iOS 6 hasta iOS 10 Aquellos usuarios que tengan iOS 11 pueden instalarlo bajo su propia responsabilidad Una vez que se haya descargado, se haya instalado, vamos a realizar el resprint correspondiente El reinicio correspondiente En el caso de que no se necesite, pues simplemente le damos al botón regresar a Cydia Y ya podremos salir de Cydia una vez hecho esto vamos a tener un nuevo icono en nuestro Springboard que es este icono amarillo con señal de Wi-Fi. Este nuevo icono es la aplicación que nos va a permitir visualizar las contraseñas de cada una de las redes wi wifi al cual el dispositivo sea conectado No solamente eso sino que también podemos acceder a información adicional de estas mismas redes pulsando en cada una de ellas Podemos pulsar por ejemplo en esta que está acá Y podemos visualizar información de esta red Wi-Fi Incluso podemos seleccionar otra Y nos puede mostrar hasta la última vez en que nos hemos conectado Algo simplemente útil, sencillo que podemos utilizar Es importante destacar que para el siguiente método Vamos a necesitar acceder a la configuración del Wi-Fi Al cual estamos conectados actualmente Para ello tomamos el router, el dispositivo y verificamos la dirección IP y la forma de acceso Posteriormente vamos a acceder a la configuración de esta red Wi-Fi Para ello abrimos Safari y aquí en la barra de búsqueda vamos a colocar la dirección IP previamente visualizada en el router, una vez hecho esto seguramente nos va a pedir algún tipo de acceso como usuario y clave el cual también debemos verificar y aquí en este website, en esta página vamos a buscar las configuraciones de seguridad, una vez encontrada esa configuración vamos a poder visualizar la contraseña del Wi-Fi y listo, chicos. Eso es todo. Ya tienen dos formas para poder visualizar contraseñas de redes Wi-Fi al cual el dispositivo iPhone, iPod o iPad sea conectado. Espero que les haya gustado. Espero su pulgar arriba y recuerden que soy Carlos.